Freddy, let's go como dice como te llamas baby desde que te viste tú quieras Pami dile a tus amigas que andamos Freddy esto lo seguimos la top party como te llamas baby desde que te he visto, tú quieras mí dile a tus amigas que andamos Freddy esto lo seguimos la top con calma yo quiero ver cómo él lo melea Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve su tienes Tiene arena una pista, dentro de del lo que sea la aquí con congel Ya vi que era solita, acompáñame La noche de nosotros, tú sabes Qué ganas me dan, dan, dan Me voy a arte mami, ese ram, pam, pam esa criminal lo muevo un delito Tengo que arrestarte, porque empiezo y si no me quito Échale, échale pa'lante, pa' atrás pa Con calma, yo quiero ver como él lo menea de Pum, pum gela. Es una asesina cuando ella quiere que todo el mundo la vea A la Tio Pum Punguel Con calma, yo quiero ver como él lo menea de Pum tienes Vienes en la pista, tengo no lo que sea A la Tio Pum Tienes candela, tengo la vela Llamando a once está quemando la suela van a tirar la reina del país, Mucha sanduja tiene ese body Tírate un paso uno, no Dale, dale Somos un pandilla Y te la rompe y los mance Súbale y otra vez que dance Échale, échale para atrás Échale, échale para adelante y para atrás Con cada más, Yo quiero ver como él lo menea Mueve tu la Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que pom -ponguel. Con cada más Yo quiero ver como él lo menea Pum, pum, tienes que saber más de internet, lo que sea. A la que pumpungela, el señor ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está México? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Uruguay, Paraguay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué más me falta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué más me falta? Perú. Namas baby, tú caminas por la calle con ese traje, ya sabes cuál. Y lo mueves, todos te quedan viendo. Cuando caminas con ese traje, ya tú sabes cuál. Alaki Pumpungel, para todas esas perras de la calle, perras, perritas. Prosti, para todas esas perras de la calle. Продолжение